esa cosa. Vamos a recibir a la doctora, a la doctora Andrea Manjarres. Adelante, Andrea. Buenos días. Muy buenos días. Es un gusto estar con ustedes como siempre. Eh, El placer paz. es nuestro ver esa cara hermosa todos los días, todos los jueves en la mañana. Y con un buen espíritu. Exacto, sí, así es. Bueno, como ustedes estaban eh, hablando eh, en la introducción, hay algo muy importante en este momento y es la seguridad, ¿no? O sea, debemos de tratar al máximo de toda actividad que no sea absolutamente necesario ir de manera presencial, poderla hacer de manera virtual. Y dentro de estas cosas de manera virtual cae también la, la consulta psicológica, telepsicología, consulta online, como ustedes le quieran llamar. Así que... Muy importante hablar de este tema porque eh, lo hemos mencionado en estos días. Porque indiscutiblemente es necesario para muchas personas eh, el, el recibir ayuda en términos de salud mental, ¿no? Como lo hemos dicho, eh, toda esta situación de crisis, eh, no solamente en términos de salud, sino crisis que ha afectado también en términos económicos a muchísimas personas, representa. Eh, a su vez entonces muchas dificultades en términos de la salud mental, entonces es muy saludable, muy necesario en este momento, pero entonces algunas personas me, me dicen, pero, pero ¿cómo es esto? ¿cómo lo hacen? ¿Se ¿Si es igual de eficiente? Quiero de Yo llevo más o menos cinco años trabajando de esta manera con terapia virtual, ¿por qué lo empecé a hacer desde antes de esto? Porque muchos dominicanos por ejemplo, viven fuera del país pero vienen y se hacen todos sus chequeos de salud. Por ejemplo, empiezan su proceso de terapia, después tienen que regresar nuevamente a Estados Unidos, a Europa, donde vivan. Entonces se continúan los procesos. En estos cinco años de experiencia, permítanme decirles que desde mi parecer los niveles de eficiencia, de eficacia, de la terapia psicológica para mí es la misma. Yo no veo grandes diferencias. La única desventaja que sí percibo. Bueno, hay dos. Una, en términos de los niños, ¿no? ahí se hace un poco más complejo, sobre todo con los niños pequeños, pero como yo no trabajo este tipo de población por lo general, pues, eh, eh, digamos, no está esta dificultad. Pero sí, los colegas que son especialistas eh, en trabajo con los niños, claro, se hace más difícil, especialmente cuando hablamos de niños menores de 10 años, ¿no? Tenerlos Enfrente de un celular o de un computador durante una hora, lograr los objetivos, es difícil. Pero con personas de 11 años en adelante no hay ningún tipo de dificultad. ¿Cuál es la otra desventaja que puede existir? Bueno, para, tenemos que recordar que el lenguaje del ser humano, el 70% es un lenguaje no verbal. ¿Cierto? Solo el 30% es verbal. Entonces, ustedes, por ejemplo, acá en la cámara están viendo solo una pequeña parte de mí. ¿Cierto? no Si no, yo bajo los brazos, ustedes no pueden ver qué estoy haciendo con mis manos, no están viendo que estoy haciendo con las piernas. Entonces para nosotros sí como psicólogos es muy importante el lenguaje corporal. Quizás si la persona bajó las manos y entonces se está haciendo así, eh, o se está lastimando, o está moviendo muchísimo el pie, entonces no lo puedo ver, entonces no veo ese indicativo de ansiedad, por ejemplo. es el único como digamos, desventaja real que puedo percibir desde allí. Por eso es importante también orientar a las personas en el uso de la distancia en términos de la cámara para que, porque si la persona se acerca demasiado antes, solamente le veo el rostro, no voy a poder eh, tener mucha información de ese lenguaje. Entre más puedo observar su cuerpo, es muchísimo mejor. Pero en este momento, definitivamente, la telepsicología representa la posibilidad de que se acerquen los profesionales de la salud mental a los hogares dominicanos en un momento tan delicado como este. Incluso, eh, recordemos que el Ministerio de Salud Pública, el Codopsi y otras instituciones, bueno, CODOXI también, ha ayudado a crear algunas líneas de atención de primeros auxilios psicológicos, ¿no? Este no es un proceso terapéutico perfecto. Es cuando la persona está en crisis y necesita esa primera atención para estabilizarse, pues tenemos líneas gratuitas de atención que también se prestan a través de la telepsicología. Esa telepsicología es esa posibilidad de acercarse a las personas, a los profesionales de la psicología, desde cualquier dispositivo tecnológico. No necesariamente tiene que estar videollamada, muchas veces también se hace por llamada, incluso por chat, eh, cuando se está atendiendo como tal, en términos, eh, por ejemplo, de los primeros auxilios psicológicos. Ahora, en términos de la terapia, sí necesitamos que sea... Una una llamada tiene muchas ventajas, eh, cosas como la disminución en los costos, ¿no? En términos de transporte, muchas veces eh, yo tengo pacientes que vienen desde las terrenas, eh, personas que se han desplazado desde Santiago Rodríguez, o sea, muchos, de muchas partes del país para poder ver cuánto tiempo gastas, cuánto dinero gastas en desplazamientos. Entonces, esta es una gran ventaja, ¿no? Eh, por otro lado, lo más importante, la seguridad en este momento, de no contagio, ¿sí? Entre menos contacto con más personas tengamos, cuál mucho mejor, ¿no? Menos contagio, eh, menos posibilidad de contagio. Otra de las ventajas que, que encontramos también es la accesibilidad frente a los horarios. Esto nos ayuda bastante. Eh, cuando se habla de telepsicología, más fácilmente tú le dices la, al, al terapeuta, mira, yo salgo a las seis de la tarde, será que a las seis y media, será que a las siete, y el seguro tiende a ser más flexible, porque entonces así mismo, bueno, yo estoy en la casa, en un momento me, me concentro y me pongo a... Así que es maravilloso, y también le permite, ojo esto, a muchos dominicanos y a muchos latinos en general que viven fuera de sus países, el poder acceder a servicios de psicología, primero mucho más económicos, porque desde luego en nuestros países latinoamericanos los costos son mucho más bajos que en Estados Unidos y Europa en general. Segundo, no está la barrera del idioma, que muchas veces eh, los americanos que se trasladan a Estados Unidos, Italia no tienen un dominio bueno del idioma, y eso se convierte en una barrera en la hora de la terapia. Tercero, nos sentimos comprendidos en términos culturales, los latinos tenemos unos valores, una forma de ver la vida, un sistema de creencias muy diferente a aquellos países más desarrollados, que también a veces sentimos como que no hay esa conexión, esa comprensión con el terapeuta, entonces también nos permite muchas cosas. Sí que quiero animar a todas las personas que puedan acceder y que entiendan que lo necesitan, mucho más en este momento, que eh, a todos nos ha puesto a prueba, a que eh, miremos cómo podemos acercarnos a obtener servicios desde la de psicología o psicología online. No sé qué preguntas tengan por ahí chicos en el estudio. ¿Cómo se siente? No, Ella me, parece que no, ah, escuchando. no me está escuchando. ¿Lo, lo hola. Sí, ah, te escucho. Okay. Doctora, buenos días. ¿Cómo se siente? Muy bien, gracias. El, el, el, Mire, el es, que es interesante porque creo que sí que la pandemia nos ha creado un nuevo mundo, prácticamente, como subsistencia online se están realizando muchas tareas, incluso una de las discusiones que tenemos los, los abogados es si, si se puede sostener una justicia online. Pero entrando en el tema de la terapia, que a veces pienso que como nosotros los abogados cuando estamos en un proceso penal que requiere de, un, de captar la atención, y profundizar frente a un juez un tema, cuestión de conseguir con ello nuestra teoría sea aceptada y finalmente, si es en el caso de, de, de una condena, conseguirla. Y creemos que la virtualidad nos separa de ese momento de tensión o de, de captación de la tensión. Entonces mi pregunta y mi preocupación es, online tiene el mismo efecto que podría tener cuando usted está hablando presencial, con alguien personalmente presencial, presencial para fines de, de la evaluación, de la, la terapia. de la terapia. Bueno, realmente yo entiendo que el contacto humano, eh, desde luego nada lo, reta nada lo sustituye. Pero eh, en mi experiencia en estos cinco años de trabajo eh, online, porque como digo, no es ahora que lo estoy haciendo llevo cinco años en el ejercicio de la telepsicología, yo entiendo que se han alcanzado los objetivos y esta es la retroalimentación que me dan mis consultantes, ¿no? Porque el que dice eh, si alcanzó o no, si siente el cambio o no, si se siente mejor o no, es el consultante. Y afortunadamente, eh, hemos alcanzado los objetivos. Incluso, fíjate, algo muy interesante, en términos de las últimas investigaciones de neurociencia, eh, hemos visto que cuando tenemos una videollamadas y estamos viendo, o sea, los dos mirándonos a los ojos, a través de la videollamada, se libera oxitocina. No sé si ustedes han visto que se hace mucha publicidad, que demos abrazos, que ahí se libera la oxitocina, que es una de las hormonas que nos ayuda a la parte de la felicidad, las hormonas y, y toda la, eh, la parte de emociones positivas. Pues se libera a través de las videollamadas también. Entonces es maravilloso eso, que es que nuestro cerebro es increíble, o sea, nuestro cerebro, de solo imaginar algo, reacciona igual que como si ese algo estuviera físicamente enfrente de nosotros. Entonces es maravilloso que desde neurociencias, y de investigaciones que se han realizado muy serias, hemos constatado que el poder tener una videollamada, porque es diferente cuando es solo voz, pero por videollamada, tener la posibilidad de mirar al otro, a los ojos, aunque sea a través de la tecnología, Permite que ese otro se sienta acompañado emocionalmente. Entonces, está demostrado que ese acompañamiento emocional, esa cercanía, ¿verdad? Esa alianza que debe de crearse, ¿sí? Eh, el rapor, le llamamos el rapor, que se debe de crear esa alianza terapéutica, se logra. Así que, en mi experiencia, entiendo que sí, que es bastante eficiente a la distancia física, desde luego, y aquí es algo muy importante, y, y aquí conecto eh, con un elemento, los terapeutas tienen que tener primero buen dominio de la tecnología, ¿no? Por ejemplo, las, las terapias vía WhatsApp, no me parece muy estable las llamadas, se pueden caer, te interrumpen en un momento que de pronto eh, la persona estaba logrando sacar cosas muy difíciles, hay que buscar otro tipo de plataformas. Por ejemplo, a mí particularmente me, me gusta mucho Skype para este tipo de cosas, me gusta mucho Duo también. Entonces, el terapeuta, por un lado, tiene que tener dominio de las herramientas tecnológicas. Por otro lado, tiene que tener un entrenamiento en la adaptación de las técnicas presenciales a la virtualidad. ¿no? Eh, esto es importante, porque si sí hay cosas que para el terapeuta cambian, de cómo yo trabajo a través de la virtualidad, por ejemplo, en términos del feedback constantemente hay que decirle a la persona, oye, si te sientes algo físicamente, si sientes incómodo, algo, por favor, dímelo, hay que preguntárselo varias veces. Uno normalmente de manera presencial no lo hace porque uno lo está observando todo el cuerpo, pero hay que decírselo a la persona, ¿okay? Entonces, es muy importante que los terapeutas nuestros, la mayoría no estaban acostumbrados, los psicólogos, ni los psiquiatras a trabajar de manera humana. No La telepsicología no era un ejercicio frecuente en República Dominicana. Sí en el resto del mundo. Ojo, súper frecuente en muchos países. Así que eso es por eso no hay problema. Y ahí me gustaría conectar, y no sé si tenemos las imágenes, señor director, de, de un curso, que precisamente a partir de estas necesidades que han manifestado los colegas de Queremos Trabajar, necesitamos brindar el apoyo a las personas, pero no tenemos todas las herramientas, entonces tiene el Centro de Investigación Econométrica del Norte, ha decidido crear un programa de desarrollo de competencia para el ejercicio de la telepsicología de manera ética y eficiente, en el cual aprendemos todo esto, qué herramientas tecnológicas hay, mira incluso Francis, eh, la psicología ha ido avanzando de mano de, de la tecnología. Y existe, por ejemplo, ya test, ah, qué bueno que lo tenemos en pantalla, ahí estamos viendo eh, el contenido. Está también toda la parte eh, de, de, por ejemplo, la evaluación. ¿no? Hoy en día existen el test automatizado, que yo te envío el link a tu celular por correo, tú lo respondes en tu tablet, en tu computadora, y ahí tú respondes el test y te genera el informe. O sea, el uso de herramientas tecnológicas es muy importante en este momento para la psicología. No podemos vivir en la psicología antes, ¿no? Como si los contables estuvieran llevando eh, la, la la contabilidad todavía de mascote y con bolígrafo, ¿no? La psicología tiene otros avances. Y por último, eh, o sea, aparte del establecimiento de la adaptación de las técnicas, está toda la parte de cómo vender la imagen profesional, cómo vender mi marca, a través de redes, que es otro tema importante. O sea, ahorita el mercadeo Andrea. las redes. Andrea, eh, hay una bueno. cosa dentro de todo esto que tú has planteado que me parece a mí, y quiero que me corrija por supuesto porque tú eres la experta, que el tema de la terapia online tiene mucho que ver con la responsabilidad personal de cada quien en cuanto tú como profesional le recomienda algo y que esa persona cumpla con esa recomendación. Estoy en lo correcto. Sí, pero pasa lo mismo con la presencial. Y mira que esa es una de las mayores dificultades que tenemos, no solo en salud mental, en salud, normal, en salud física también. Tú vas al médico y el médico te dice, tienes una infección, tómate este medicamento por siete días. Y las personas al tercer día se sintieron bien, entonces no se las las Y después vuelve a pasar la infección más fuerte. Ese médico no sabe nada, no me hizo nada. Sí, bueno, sí, no Me dijo, y no me resolvió. Pasa hmm. lo mismo con mental. tal? Por ejemplo, en este momento los psicólogos nos estamos apoyando mucho en la tecnología. Fíjate, y acá quiero destacar la increíble labor que está realizando la Pucamaima. Ahí me quito el sombrero ante el doctor Soylo García. Eh, quienes han desarrollado una app desde psicología, la primera app dominicana. Para el una aplicación. De... Sí, sí, una aplicación. Se llama Aire con Y. Aire, los invito a todos a que la descarguen Ah, lo vamos a hacer, gracias de, de meditación de, de afirmaciones positivas, maravilloso. O sea, la psicología dominicana con la investigación que está mezclando con la tecnología y está avanzando en esto. Excelente. La más pues, líder de mano del, del doctor Coilo García. Entonces, eh, ahí está la responsabilidad de la persona. Si tú Así estás es. en un proceso, amado, y yo te digo, mi amado, bájate la aplicación. ...todos los días tú por lo menos 15 minutos... ...especialmente en la noche para que puedas dormir mejor... ...y tú no la bajas... ...o la bajas y se te olvida. ...tú no puedes decir... ...ay no, pero es que Andrea no sabe de eso... ...no es que Andrea no sabe eso", es que ...tú no hiciste lo que tenías que hacer... Así es, gracias Envi Andrea... Eh, ...una cosa antes... ...envíanos el, el... ...la app... ...para nosotros tener el... ...el, el link... ...el link... Sí, cómo no... ...o, o por lo menos el, el nombre correcto, para eh, buscarlo en las tiendas virtuales así es, así es. los invito a todos y también quiero invitar a los colegas que se animen de psicología clínica, educativa organizacional a realizar este importante curso porque no nos podemos quedar atrás, así es, así es a lo virtual y a las personas que nos están viendo desde casa, busquen ayuda profesional la mayoría de nosotros en este momento lo necesitamos, gracias Andrea Manjarré, psicóloga nuestra psicóloga por esas eh, informaciones, esos consejos, comentarios y análisis de un tema tan importante, sobre todo en este tiempo, como es el tema de la psicología.